miren esto, miren esto. Vamos a estar acá viendo que esto me lo mandó el amigo Agustín 0123. <ríe> miren, si ustedes no creían que los tanques podían volar, miren, hay tanques OVNIs. Miren como el Tiger ahí lo presiona al, al EBR 90. Ahí están voleando en una sala de entrenamiento, ahí, la bola. Yo la verdad que no, no, no, no lo podía creer boludo. Nunca vi algo así, la verdad. Creo que lo voy a poner un poquito más rápido para que vean. Ahí se acerca el OI. Va a hacer presión. Bueno, ahí justo se subió para, se subió arriba de, del EBR. Ahí van a intentar la maniobra de nuevo. A ver. Dale, OI. Dale, OI. Tú puedes. Ayúdalo, ayúdalo. Vamos, vamos. Empujen, empujen. Mirá, boludo. What the fuck, man, ¿qué onda, boludo? ¿Y eso? Es un alto bus, chabón. Comandante herido. ¿Qué comandante, boludo? ¿Cómo puede ser, boludo? <risa> Está relimado el juego, boludo, o sea. What the fuck, man. Vamos a intentarlo de vuelta. Se viene, eh. Para pa pam, para pa pa mira chabón, que onda boludo ¿Te Imaginás que estaría de la que se sube ahí arriba, que llegue, podés maniobrar y te quedás ahí arriba tirando boludo, a ver ah. What the fuck? Que limado es esto chabón M como va cayendo boludo ese eh, capaz que es, no es más World of Tanks, es tipo plan. es tipo World of Airplanes, el de aviones o Muchas gracias, Agus, eh, lo mandó como una, una curiosidad muy buena, la verdad muy muy buena.